Pues, mami, con la Audi, DJ Ella quiere que la arre y que la azote Pero escondida pa' que nadie lo note Vamos pa' un lugar que no haya un testigo Donde tú y yo seamos algo más que amigos En la mía, Allá, la sale con su oh. amiga para matar tabula la sale con su amiga para matar la gana no es que para mañana si lo puede hacer hoy jb ja, mami j